La materialista entre los cinco finalistas en la Casa de los Famosos, versión 3. Señores, el dos, exponente dos, de Música Urbana, la materialista, dos, cuatro, se dos, salvó dos, anoche dos, de dos, su segunda nominación dos, de la dos, tercera dos, temporada dos. de la Casa de los Famosos al obtener suficientes votos del público. Y pasó a ser una de las cinco finalistas del programa de la telerealidad de la cadena Telemundo. La intérprete de las chapas que vibran se enfrentó en el Zoom, lugar en el que se conoce el resultado de las votaciones a sus compañeros José Rodríguez, Pati Navidad y Raúl García, siendo este el último eliminado, mientras que los demás se unieron en la final a Pepe Gámez y Madison Anderson. Veamos las declaraciones. Mm, no yeah. hay, no hay, hay. <risa> bueno, ahí vimos a Yamir Infante, la materialista, que se queda otra semana más y está en la final de la Casa de los Famosos. Nada más quedan cinco. Nada más quedan cinco, así es. Se aprecia. Eh, esa mujer está ahí adentro. Quedan cinco finalistas en la Casa de los Famosos. ¿Cómo que se llaman? Villa, dígalo ahí. Madison queda madison José. Anderson, José Pati. Rodríguez, Pati Navidad. Este muchacho, bueno. Y no Pati Navidad bien. todavía está en eso. hello Hola, sí. hello. Hello, buenas. Hola, sube retorno. Buenas. Hola. Saludo a la dama en rosado. Gracias. Ok. Ok. Dale, <laughs> yeah. Ok. Porque nomás ella está sentada aquí, pero está bien. Ay, ay, los celos. ¿Eh? No. Salúdame a ellos también. Ay, por El es que llamo, no sal... llame de nuevo. No ay, ay, ay, está, ay, bien. Ay, está no, bien. No me interesa esos saludos. <risa> ay. <risa> ay. No, no me saluden ¿para qué? no obligado. Tranquilo. Entonces estamos hablando de la materialita, ¿verdad? Así es. Materialita lo que tiene que hacer es su diligencia y ya. <risa> Realita, son no, no, pero pues yo no he dicho nada, que no me saluden ya. No, no porque no te quille, pero tú no saludas a nadie tampoco. No, pero que yo no te quille Ah, es lo mismo. Yo no puedo ser, no, no no ser realista, que no me saluden tú no saludas a nadie aquí, y no te saludas. Por eso, exacto, ya, ya. Yo mentí bien que no me saluden, porque imagínate. Ya. Que corten la luz en mi casa, que eh. De no, no, que haga problema. su dele y que gane. Si la materia, es eh, mira, es más, nosotros no deberíamos, no, no deberíamos ni de hablar de eso. Cuando ella gane y represente que digan RDA, allá, entonces nosotros hablamos una semana de ella. Y si pierde, sí, sé que oh, perdió. ¿Pero ¿Pero es bueno de los, de los no, pero qué seguimiento, es una checha. <risa> me no, pero ahí está. Qué, a ¿Qué seguimiento. Yo quisiera ver Mierda, que ay, si me me ella da, gana. Ay, ay, a ver, te tiene dedicación dedicar la mejor. Vamos ponerlo, no, de nuevo, Jan. Está cogiendo muchas cámaras ese muchacho. Eh, está bien. ¿Eh? sí. Está está mal, tú lo dijiste, está involucrado en la farada. ¿no? Él está involucrado no, en la farada. Está mal, está mal. No, está bien, porque cada quien hace su diligencia. Si, si, si él hace tiempo quería salir detrás de cámara. ¿Usted cree que él le, va, le está yendo bien ahí? ¿Eh? Él está cogiendo su en, cámara. En eso. Claro. ¿Tú crees que eso es lo de él? Yo no sé si es lo de él. Yo lo que sé es que él está cogiendo su cámara y la gente lo está conociendo a lo está conociendo con el marido de la materialita la imagen porque antes se mencionaba mucho orimato y nadie sabía quién era ese hombre estoy tiempo detrás de cámara y ahora y ahora y ahora está saliendo mira está saliendo bueno, y bueno. él está aprovechándose de ese sonido de la materialita para allá